Estamos nuevamente en Create Espacio Y en esta ocasión Estamos con un invitado muy especial Un invitado campeón mundial de patín Campeón internacional, campeón nacional Medallas de plata también Una persona que nos va a compartir Sus experiencias Su tramo por haber vivido esa, Esas experiencias vividas Cómo es todo ese proceso Y quién más ni nada menos Si Lucas Martín Benítez, están invitado en Create. Lucas, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Ahora que estamos juntos, mucho mejor, porque nos hemos contactado, pero acá acá estamos. Ay, si se pudo establecer la conexión, ese es el tema de las comunicaciones. Exacto. ¿Cómo va? ¿Todo bien, bien allá bien. en Miramar? Nosotros estamos en la radio, está en la ciudad de Pinamar. Yo estoy transmitiendo de la bien. ciudad de Buenos Aires también. Estamos muy cerquitos. ¿no? Ah, bien. bien, estamos cerca. Estamos cerrados. así que. Pero, ah, bueno, cerca, cerca. Yo vi en Bosch, así que cerca de Ramos estamos. Estamos cerquitos. Eh, bueno, bien. Eh, ¿Cómo se llama esto? Contento de estar de vuelta en el Mundial de Patín. Están seleccionados. Eh, Esta vez tratar de traer la medalla de de oro no la de bronce pero bueno contentos igual con la medalla de bronce de 53 del año pasado así que el tercer puesto de 53 bastante bien contento estoy hablar eh, una locura. No, es, no, es, no es poco eh, hago patín desde grande hace 11 años hago patín muy o sea empecé hace poco para pisar una pista de mundiales hace poco realmente oh. Y fue gracias a la mano de Mami Nano Nanotriviali, que son técnicos. Y después en el seleccionado tenemos varios técnicos también, que están en su apoyo. Que también es Mami Coronel, coronel eh, Gastón Pacini, Walter Iglesias, bueno, un montón del equipo que hay del seleccionado. Pero los que más estuvieron puñando fichas en mí pues Nano y mimi, ¿no? Siempre parte de mi familia del patín. Y empezando en 2017 con el nacional, de 2017 a 2019, eh, medalla de oro, una internacional en el Uruguay, el mundial el año pasado, el sudamericano el año pasado, el año de vuelta vamos por el mundial, cuesta, eh, acá en Buenos Aires, todo me conoce porque trabajar en el subtexto de Buenos Aires patinando, y a la gorra toda pulmón y entonces hace que, que ese momento que digan tu nombre y ya representando a Argentina se te llena el pecho de orgullo y aparte ponerme re contento porque están diciendo tu nombre, tu apellido y después cuando terminan, termina de patinar, decís ay, todo es tanto ese tiempo laburando para estos dos minutos, tres que de coreografía totalmente. Eh, pero bueno, lo valen. Imagínate que el otro día, justamente, bueno, ahora estoy en camino a uno de los lugares que nos no, nos ayuda siempre con el tema de patines que Puntana. Eh, nos ayudan un montón, un montón. Eh, puntana, bueno, allá de Miramares, Italina Patines. Bueno, hay un montón de gente así, como lo ven, que son de Patín Artístico que nos ayuda son insumos de para El otro día recién, después de cuatro meses Pudimos cambiar el juego de ruedas Está a mil pesos un juego de ruedas Pero bueno, vale la pena Vale la pena y Eso se agradece siempre Estamos justo yendo a Puntana Y mandamos a recalcular A calibrar re las planchas de los Pati Bien Lucas, me mencionaste para... algo recién Que, que llamó mi, ta mi atención Dijiste que trabajas en el subte, ¿verdad? y sí, a la gorra. A la gorra y podemos decir que desde el subte hasta el mundo. Ay, sí, no, el año pasado fue una locura. El año pasado me quedó muy marcado. Primero porque cambiaron los lamentos este año en base a mí. Porque piden sentimentalismo, actuación, que sienta la canción que interpreten los chicos. Que es por lo que pasó el año pasado. Y... Bueno... Y, ¿Cómo se llama? Y al principio del año, el sudamericano Me operaron de peritonitis Me fui a, a patinar Uruguay, Para peritonitis todo ¿no? Operado todo, tenía reposo Esto no lo hagan en casa <risa> eh, Y bueno, me pasó esto eh, Operado todo, me mandé como un loco Y bueno Y salí séptimo al 47 Me cumplieron el sueño Me que huilla Argentina Estar en dinero sobre hielo que eso fue lo, el tope. Fue como, no, estar en el hielo dos meses adoptando el, el rueda del hielo. Porque nada es que me subí, fui y ya está, no. Esto lleva su tiempo. Como las cosas nuevas que salen ahora. ¿no? Piden cosas nuevas, tiro para adelante tiro para atrás. Eh, y bueno, tanto la gente que me ayuda en el CICTE, como la gente que me ayuda en las redes. Como el municipio, que bueno... Tenemos que estar atrás para que nos ayude, pero nos ayuda. Un poquito, pero nos ayuda. Eh, y bueno, como vos tenés tu radio así, que tenés el Ramón Mejía, eh, también la radio pop en su momento 2021, Nacional de Iguazú, que sacó la medalla de plata de 32. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, le donó a la negra Bernazi con Humberto Tartanese, 100 mil pesos de los auspiciantes de ellos, y nos reayudó, eran dos semanas que había que estar con el calor de las cataratas, que te sube, te va. el calor que no cambia, que llueve, que no llueve, que si llueve no llueve, y se inundaba la pista, porque eso es otra cosa de la organización, que no sabían las fechas, que había justamente cambiar los uniformes, el año pasado también, lo del seleccionado que tenemos acá, este es el viejo, pero está el nuevo, y también lo tuvimos que gatillar. <risa> todo a un como se dice. Porque todo es trabajo, un la verdad. Un es trabajo este, arduo, bueno, trabajo arduo Trabajo tiene fruto. A fin de año un montón de clubes, ¿no? Donde, eh, no, nos llaman eh, Sabrina Palermo, 9 de julio con, con Malén, la Liga de Lanús, Liga de Lanús, que no tiene nada que ver con nosotros pero nos llaman para hacer show y bueno nos ayuda la liga, las ayudan los clubes, María Reina Upay, Upa, no un montón de ligas que me contento que las nenas ven a alguien seleccionado se a la más argentina y ay patinó el patino mi liga, entonces eso como que <risa> claro. llama la atención, ¿entendés? Después tenés de todo los comentarios en TikTok, que, ay le va a pegar una vieja, no, son cosas que pasan el otro día, con una de las delegadas del super también nos dijo, ay, que le vas a pegar ahí, digo, es como decirle a un médico que eh, vos esperaste 10 años que no te vas a operar. Bueno, sí, eso, este... sucede. las cosas que se dicen se dicen. Sí, pero bueno, se dice y ya está y no hay que darle ni bola, así de simple. Totalmente. Bueno, pero esta ilusión, ¿qué es lo que te genera cuando estás arriba de ruedas? Ay, es como volar volar sin alas como, es, como se dice <risa> eh, el, más que la de los trompos trompos bastante difíciles que hay que estar ahí arriba girar para un lado y más que, El 2018 cambiaron los reglamentos que piden que las primeras dos vueltas no se cuentan y después la segunda sí, así que tiene que hacer ocho para que entre el trompo en el reglamento bueno, hay un montón de cosas. O vos patinás, pero tenés. Sí, sí, sí, por favor. Eh, tenés un montón de cosas. Ciertas combinaciones de saltos. Que la combinación tiene que caer el pie adelante. Que no puede tocar el freno del suelo. Si no, está anulado. Donde el pie toca el suelo también. Anulado. Y es como que si no lo hubieras hecho. Entonces, eso como que hay patinador. Decís, dale, en serio. Bueno. Lo metes en práctica, le metes las cosas nuevas, que la pierna va acá arriba, la pierna va abajo, la pierna, todos los años cambia todas esas cosas. Ahora en mi nivel piden que la pierna de base esté agarrada hacia atrás, como si fuera una dona, y que ir así como una dona, la locura. Pero bueno, hay que hacerlo, qué vamos a La reglamentos son reglamentos. Lucas, un poquito, ¿cuánto entrenás por día? ¿Cómo es el bueno, tema entrenamiento? El entrenamiento en sí, miércoles y viernes Con los técnicos Nalo y Nui En el Bosch En Villa Bosch 671 eh, En Villa Bosch de, Son una hora y media Y después martes y jueves A la mañana del cenar el seleccionado. Bien, Bien. Y bueno Y el subte hace de la magia cobre realidad Que es patinar en movimiento O sea, el usted está en movimiento así Vos tenés que estar haciendo un giro en el medio oh, Es una locura eso <risa> O sea, <risa> te da la estabilidad que otro patinador no tendría Totalmente Claro, claro, eh, ahí está la práctica, ¿no? A veces eh, creemos que sí, es bien. fácil Vemos el resultado Pero la pero... práctica y el proceso Ay, bueno, hoy estaba mostrando A, a Paula Colega tuya nos hizo el contacto. Ah, Paula, no se da la chica. Pelé, perdón. Te <risa> no, sí, mandamos ya un saludo. Te está escuchando. Lo ¿no? está viendo, sí, lo está viendo. Mirá que <risa> te estoy viendo. Sí, sí, sí, <risa> <risa> eh, le mostraba el hilo de los trombos nuevos que se, se conectaba en forma de dona. Que obvio, todavía no lo tengo. Pero hay que practicar, practicar, practicar Caerse de codo, caerse de cadera para que quede. Ah. ¿Entendés? Eso es el segundo. Pero así te dan las cosas fáciles. En los dobles, los primeros dobles, lo practicaban con las zapatillas del tren. las zapatillas especiales con los patines. Ah. Y bueno, hasta que salió. Salió y me, me quedo mirando. Sí, te salió. Me quedo mirando el Sí, sí, te salió. Y me, bueno, estoy contento de que te salga. Cuando tenés algo que practicas practicás. Sos perseverante. Te caes, te levantas y, y seguís. Hay hay pibas de patín que pasan, y no le sale, se frustran, o es más, por frustrarse, por pensar que no le va a salir, te, tienen miedo a caer, porque también es la velocidad, la, la entrada, el, el aterrizaje, el despegue y todo, y caen en el pie, y oh, se cae el codo y se quiebra un, un brazo, porque pasa eso, y, des, y después le tienen miedo, porque viene la recuperación del brazo y todo, por eso también el, el estar bien alimentado, es otro tema bien entramos todo, todo en tiene de... que ver con todo tal cual sí, sí, sí, eh, sí, sí, dijiste sí, esto sí, de la perseverancia mentalidad. la práctica y sobre todo el miedo porque cuántas personas por ahí en la primera de cambio no quieren avanzar por miedo ay ápico? no sabes que sí a ver te doy, Soy sincera hay un salto que no me salía Hoy día ya me sale de taquito pero mi miedo a caer me digo ay me va a caer me va a matar ¿verdad? lo entras tantas veces que preferentemente no tenerle miedo a cómo te vas a caer te vas a caer igual, como la vida uno se cae siempre es cómo saber levantarse y tratar de volver a hacerlo ¿se entiende? totalmente es la, es la realidad con la vida, ¿viste? uno se cae y si sabes, no me quiero tropezar con la misma piedra y la vuelta de la vida dice, otra vez tropezar con la misma piedra que estúpido, pero bueno, sí, <risa> la, pasa la, la, la, la, la. muy bien decís son cosas que pasan, pero bueno, es parte del patinador. Bueno, ahora estoy re resfriado. Eh, imagínate que el otro día, el Lupa, allá de 3 de febrero, lo atendieron de 11. Eh, todo. nos dieron todos, hasta los medicamentos, todos. Saludos a la gente Lupa, que lo no ve. Nos ayuda un montón de gente. ¿sí? Voy y no es que nos llamo la atención, no solo de esa alarma que tengo de por sí en la cara, pero al margen de eso, la gente. ¡Ay, el patinador! ¡El patinador! ¡Ay, el patinador! Totalmente. Totalmente, porque bueno, encima bueno. Es, es, eh, tiene una forma diferente de ver al hombre patinar que a la mujer, ¿no? Es más común ver a, a nenas o a mujeres patinando. Sí, pero el hombre como que rompe la regla. El hombre el hombre en el patín tiene más fuerza, más posibilidad. Totalmente. Porque las pibas, son, bueno, lo, lo tengo que admitir Son 100 pibas y si te, te destacás 20, 20. Es una de las más buenas. Si es una de las primeras. En son tandas de. Son 50, son tandas de diez 10, 5 tandas de 10. Bien. Y hay que quedar entre esas 50 primeras. Totalmente. Sí, totalmente. La mujer es más difícil. Y aparte tiene otras fuerzas. El hombre tiene más fuerza, cosa que los altos. Genial. La fuerza bruta te viene re bien. Pero para la delicadeza de los trombos, olvídate. Tienes que bajar 10, 10 decibeles. Sí, sí, si sí, no seguí de largo. No, sí, es, es el tema. <risa> Pero bueno. Bien. Si no pisado, y, no ahora no que ¿Y ahora cuándo Y ahora, de noviembre tenemos que pisar. Pero bueno, práctica, práctica, práctica. Eh, quien quiera ver las redes, que lo voy a en Instagram, eh, después vamos a subir una cuenta de CBU para quien quiera ganar como la hicimos esa vez en el 2021, que donaron nos vienen re bien las donaciones la bien. ayuda de la gente de sufre también, así que viene re bien todo eso, y nos sirve le agradezco siempre yo soy una persona que me ha pasado, ay no te quiero molestar porque están merendando, puede ser una foto sí señora, porque realmente uno, a ver la, el público nos ayuda a poder viajar a competir como nos ayuda a competir todo eso, también nosotros tenemos que devolverlo. En el sentido de, una foto de una lena no me va a cambiar la vida en dos segundos. Además, me cambia para bien, porque yo soy dado con los chicos. Sí, cómo es? no, entonces, me ha pasado diez mil veces. Ah, no, sí. Sí, sí, sí, es una, una idea y vuelta, ¿me entiendes? Sí. Como bueno, la acá <ríe> es fiel ejemplo la de misma. lo que no solamente el fútbol nos representa como argentinos, Sí, Hay sí. varios deportes y entre esos se entra el patín El patín artístico, sí, son, es, es que muy poca gente lo sabe el patín Y bueno, yo creo que hoy en día patín artístico me conoce tanto a... Eh, conoce más el patín por mí, por el subte, por las redes Que por, por lo que es, ¿no? Claro. Así que, Lucas, ¿podrás compartir las redes para que los que están escuchando sepan dónde encontrarte? Dale. Lucas Benítez, punto para ti. Esas son las redes, en TikTok y... y justo estoy llegando a Estira. Excelente. A bueno, bueno, nosotros ya tenemos... El tiempo es tirano también en la radio, así que eh, en otra ocasión me gustaría que hagamos otra charla y ya... Dale, como no. dorada Dios quiera que sí. Acuestas. Dios quiera que sí. <ríe> Bien. Todo lo importante super. es que lo disfrutes. Te quiero agradecer por este espacio, por el tiempo, porque vemos no, que por estás favor. también bastante activo. Y bueno. Sí, no, nosotros no paramos nunca, ese es el tema. No. La realidad. Totalmente. De este lado, justo acá. ¿no? <ríe> bueno, bueno, Lucas, he te dejamos tranquilo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. gracias por sí. estar. No, por favor. Y vamos a seguir en contacto, vamos a seguir en contacto para Dale. que todo sea posible. Dale, gracias Ernesto, un gustazo. Gracias Ayuda a vos, Lucas, a un abrazo grande. Gracias, gracias a Belén por la nota también. <ríe> por favor. Bien, y nosotros seguimos en Créate. Créate porque todavía tenemos mucho más. Se viene el tema del día. Ya ya volvemos.